Una de las cosas que más me encantan de México es... ¿No quieres que lo diga? Trajo este regalo. ¿Es un regalo que es? Sí, es un, es un, sí, un presente. Un, tú me tienes que querer mucho para traerme todo esto para mí sola. Miren, esto es... Bueno, en Panamá le decimos arroz con leche. ¿Verdad, Gise? Sí. En otros lugares, como le dicen? Como arroz de muffin o muffin de arroz. Algo así, no estoy tan segura. Eh, en Estados Unidos dicen como budín, rice pudding. Mm. Y budín. entonces... Me trajo, también me trajo, estas mini orejitas porque ella sabe lo mucho que me encantan las orejas ¿O por qué me las trajiste? Y se me las puede comer porque está en su dieta estricta y lo está haciendo muy bien, así que aquí abajo comenten felicidades para Giselle. Vamos a ir rápidamente al supermercado a comprar algunas cosas que nos hacen falta en la casa y miren quién está aquí oh. Tiene sueñito Say hi. No hay no, nadie en esta casa es más feliz que él, así que pórtate bien bebé, ahora volvemos. Esa es su cunita, toda, toda esa esquina que está allí con la hamaca es su esquina, nadie se mete en esa parte de la casa, ¿verdad Yisa? Vamos a dejar, creo que el pudín tocará meterlo en la nevera. Ok gente, mala noticia Ustedes conocen a esta peli... ¿Qué sería? Naranja. ¿Ustedes la conocen? Comenten aquí abajo si la conocen Bueno, tengo una mala noticia para ustedes Y es que nos vamos a regresar a la casa Ya estábamos cerca del supermercado De hecho del supermercado nos queda como a 5 minutos caminando El Soriana Pero nos vamos a regresar porque acabo de sentir Varias gotas de agua En mi, mi cuerpo ploma. Y no me pretendo, acabo de sentir otra de hecho Eres muy No me pretendo mojar yendo al supermercado ni regresando a la casa Así que prefiero, miren, miren, ahí hay otra gota, aquí está Prefiero ir a la casa de inmediato porque no me voy a mojar Ay, no, gente. No, no. Sobre todo, escuchen, Ay. ahí está, eso pasa aquí en México Una de las cosas que más me encantan de México es... ¿No quieres que lo diga? ¿Por qué? Estoy molesto, no ver esas cosas. Ha llegado a su destino. Es hora de probar estas mini orejitas que Giza me trajo de regalo. Súper suavecitas Y me sorprende que a pesar de que no tenga azúcar así como alrededor Se siente bastante dulce Me encanta Sí, muchas gracias la comida Usted ha llegado a su destino Wow, este lugar se llama La Casa del Pastor Queda aquí en Polanco Y a mí me encanta que siempre sirven en estas cajas tan bonitas sí, son muy, muy detallistas Quiero comentarte que te ves perfectamente iluminada Gracias, Gracias a la luz que puso Ay. allá arriba, más bien <risa> Repite eso porque la gente de mi blog no sabe que yo fui la patrocinadora del almuerzo del día de hoy. Catherine, eh, la vecina, <risa> eres malvada. Hoy yo invité de la comida, hoy yo invité la comida, pero Gisa invitó el postre ah. que, de hecho, ya me lo comí. Qué cierto. Eso es lo que me gusta de, de esto. Oh, da, Eh. Uy. Uy. Manco, ¡Qué rico Taco al día es la llave de la alegría Ya sabes cuánto te vas a comer, cuántas llaves Cuántas llaves Cuatro llaves ¿Quieres la mitad de mi plato? No, estoy bien, estoy bien Y se pidió tacos de lechuga porque acuérdense que está en su dieta Vayan a su canal a ver más o menos cómo ha avanzado Esto es un de pastor. Y hay cuatro según lo que dice aquí. Y estos son de.. ¿Qué dice que? Va a estar negro. Carol. Wow. Qué romántico. Qué caro. Hombre. Oh, Esta mano cuenta con una. Mm -hmm. cuentas, cu cu cuentas claras a mitades largas. Yeah. Qué difícil esto. Y no, no, no, que no, no, no, no, no, es lo que pido? Sí. ¿Y esto son? ¿Las no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, qué rico, Dios mío, bendita sea Entre todos los tacos del mundo Me voy a comer uno que es muy sabroso mm. Mm. Wow Muy, muy, muy Delicioso Deli, deli Siento que los tacos de monjas de chuba tienen un sabor muy, más intenso.